Me queda poquito para terminar este video, yo mejor le digo a este pana que me espere unos 20 minutos para no estar dejando esto a media, lo dejo renderizando. ¡Buena! ¿Qué pasó? ¿Está listo o no? Me dijiste que me iba a acompañar a la clase de guitarra, ¿te espero qué? Yo quiero ir de pana, espérame un momentico nada más que yo mando a renderizar esto y listo, si ¿sí? va, si quieres te sientas ahí Yo no me quiero perder de pana esa clase de guitarra, yo toda la vida diciéndome que quieres aprender, que quieres aprender Y vas a practicar y no voy a ir dale yo te espero aquí entonces, pues mientras que tú terminas ahí yo practico un ratico si ¿sí? va ah por cierto, mira, tú sabes que dejaron un panfleto hasta hace rato bajo la puerta Dice 20 más 30% de descuento en mercancía seleccionada Es una tienda de deporte, si quieres después pues de la clase pasamos por allá un rato Capaz consigue las botas de senderismo a mitad de precio 20 más 30% de descuento para ti equivale a mitad de precio Mi rey, eso es una estrategia de mercadeo Eso no equivale al 50% de descuento Definitivamente de los dos, tú eres el creativo, el artista y el deportista Pero hermano, hay que meterle lógica al asunto Vamos a hacer una cosa, vamos a ver la explicación Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas Interesante, ¿cierto? Porque colocan 20 más 30% de descuento y no ponen de una vez 50% de descuento? Por algo será. Antes de explicarte, publicidad. Recuerda que en la descripción de este video está el link directo de nuestra página web epsilonacademy.com en donde puedes visitar nuestros cursos para que aprendas la matemática como debe ser. Por temas, paquetes de temas, un nivelatorio completo para ingresar a la universidad, lo que necesites. Y también está nuestra tienda virtual donde se encuentra nuestra línea de ropa y también la línea de juguetes educativos. En Epsilon Academy lo que aprendes no lo olvidas y llevamos la matemática a otro nivel. La aprendes de verdad. Ahora sí, vamos entonces a explicar esto. Recuerda que yo tengo videos conceptuales sobre el tema de porcentajes. Te lo dejo aquí en las tarjeticas de este video en donde vas a ver a nivel de profundo la matemática como tal de qué es un porcentaje y también los porcentajes consecutivos. Cuando te hablan de un descuento, del 20% y 30%, en el fondo es que a la cantidad inicial se le hace un 20% de descuento y al resultado es el que se le quita el 30% de descuento. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, este caso. Tienes aquí un valor inicial, ¿ok? Tienes acá un, una cantidad inicial y luego le haces un primer descuento del 20% y a lo que te queda es que tú le vas a quitar el otro porcentaje. Entonces tienes esos descuentos consecutivos. Si es con respecto a la cantidad inicial, sí es mitad de precio. Pero por eso te dicen 20 más 30% de descuento. Porque es primero un porcentaje y al resultado le quitas el otro porcentaje y vamos a ver cuánto da. El valor que tomamos como ejemplo, vamos a usar el 100%. ¿okay? Una cantidad estándar que es 100. Vamos a suponer que el monto inicial es 100 y le vamos a quitar a esto, vamos a descontarle un 20%. Recuerda que si tú le quitas el 20% a 100, en otras palabras, te estás quedando con el 80%. El 20% de 100 es 20. ¿Quieres profundizar cómo calcular porcentajes rápido sin calculadora? Ahí te dejé los videos para que veas cómo se saca esa cuenta. Aquí lo vamos a aplicar y ya. Entonces... Si a 100 le quito el 20%, tú le estás quitando 20. ¿Estás quedando en qué? En 80. Entonces te estás quedando con el 80% de 100. Pero a este valor es el que tú le vas a quitar el 30%. Por si acaso, si le quieres quitar primero el 30 y luego el 20, es lo mismo que quitar el 20 y luego el 30. El resultado final va a ser igual. Pero no es lo mismo quitárselo a la cantidad inicial ambos. Mira que es a la cantidad intermedia. 30% de 80%. 3 por 8, 24. Entonces, aquí al final, tú estás quitando 24. Si a 80 le quitas 24, quita primero 20 y luego 4. 80 menos 20, 60. Quita 4, 56. Mira que al final, tú estás quedándote aquí con 56. Si tú le quitas el 20% y luego el 30%, a 100 estás quedándote con 56. ¿Qué significa esto? ¿Será que si yo le quito la mitad de precio a esto, es lo mismo que esto? Uh -uh. Quitar 50% debería caer en 50. Mira que aquí cae en 56. En otras palabras, tú puedes concluir que la diferencia entre 100 y 56, mira que es 44. Por lo tanto, el hecho de que tú hagas 20% de descuento y luego un 30% de descuento, equivale a que tú hagas un porcentaje único de descuento del 44%. Porque mira que hacia 100 le quitas 44, 100 menos 44, te daría 56. Recuerda que si utilizas 100, el número en porcentaje es esta, exactamente el valor que tú estás buscando. Por eso podemos concluir que como quedamos en 56, equivale para 100 a un 44% de descuento. Entonces, para cualquier valor, eso sí ahora, para cualquier valor... Cuando a ti te hacen 20% de descuento más 30% de descuento, no equivale a mitad de precio, equivale a quitarle un 44%. Si lo hacemos con un valor genérico grande, como por ejemplo 120 mil, quitarle el 20% a 120 mil sería 2 por 12, 24. Entonces el 20% es 120 mil, estamos hablando de 24 mil, que si se lo quitamos... 120.000 menos 24, quita 20, sería 100, quita 4, daría 96. Aquí caen 96.000. ¿Listo? Recuerda que esto lo expliqué detalladito en el video de porcentaje de cómo sacar esa cuenta rápido. Estoy sacando el 20% y luego se lo estoy restando para ver cuánto queda. Ahora, a este le vamos a quitar el 30%. El 30% de 96. Para sacar la cuenta acá, pues multiplicas ese 3 por 96 y le quitas un 0. Entonces, 96 por 3, mira que 3 por 6, 18, vas llevando 1, y 3 por 9, 27, con la que llevas, sería 28. Por lo tanto, estamos hablando de 28,800. Esto tiene 3 ceros, agrégale solamente 2 ceros. 28,800 es el 30%, lo puedes calcular por acá, o simplemente le sacas el 70% y ya. Si a 96,000 le vas a quitar 28,800, puedes quitarle 20,000, luego le quitas 8,000. Y luego le quitas 800. Eso, de esa forma lo puedes hacer mentalmente sin tener que escribir cosas. 96, quítale 20, 76. Si a 76 le quitas 8, ¿te daría cuánto? 68.000, ¿cierto? Entonces, 96, mira. Quítale 20, 76. A 76, si le quitas 8.000, porque estamos hablando de 28.000, 76 menos 8.000 sería 68 porque 68 más 8 son 76. Entonces si tiene 68 mil. Ahora le quitas 800. 68 mil menos 800 serían 67.200. Estoy sacando la cuenta aquí sin calculadora. Mira cómo el valor final es 67.200. Si tú a 120 mil le estás quitando 20% y luego 30%, mira el valor final que quedó. Eso no es la mitad de precio. A 120 mil, si le quitas la mitad de precio, no da esto. Entonces, ¿cuánto le estás quitando en el fondo? Es un 44%, pero ese 44% de 120 mil, ¿a cuánto equivale? Tú podrías hacer una última regla de tres. Si 120 mil es tu 100%, 67.200, ¿cuánto sería? O lo que le falta a esto para hacer 120 mil. De hecho, ¿cuánto le falta a este para llegar a 120 mil? Mira que en el fondo sería, le faltan aquí 800, tú haces la cuenta aquí, 120 mil. Si le quito 67.200 sin calculadora, ¿qué número vamos a agregar acá? Si era 0, 0, 10 menos 2, aquí serían 8, aquí serían 2 y aquí serían 52.800. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al final 8 y 2, 10, llevas una, 7 y 2, 9 con la que llevas 10 y llevas una, 6, 6, 12, 52.800. Mira que el descuento realmente fue de 52.800. Quiere decir que quitar... 20% más 30% no equivale a quitar la mitad de precio que era 60.000. No, es quitar 52 800 porque tú en el fondo estos dos porcentajes consecutivos equivalen al 44%. Esto es lo que tú terminarías pagando. Este es el descuento real que se está haciendo. Y mira cómo, pensándolo de esa manera, tú puedes concluir directamente qué es lo que está pasando con esos porcentajes que se le quiere descontar a un valor final. ¿Quedó claro? Yo no puedo creer esto, en serio O sea, hasta en una publicidad te colocan matemáticas. O sea, 20 más 30% de descuento Hace que tú pienses en mitad de precio yo caí redondito, men En serio, la matemática está en todos lados ¿Qué sería de mi vida sin ti, loco? Tranquilo, que tú y yo al final somos uno solo ¿Para qué te vas a estar preocupando por eso? Mira, encárgate tú de tu hemisferio derecho Que yo me encargo del izquierdo Y conmigo jamás te va a faltar la lógica, ¿de acuerdo? ¿Te gustó el video? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Suscribirte Activar la campanita para que te lleguen las notificaciones Dejar un like Comentar, seguirnos también en las redes sociales Porque siempre vamos a estar montando contenido educativo de este estilo Para que tú aprendas y te diviertas ¿Y tú? Fabio, ¿Qué has aprendido? Pues suéltate al güey Si se suscriben primero, toco la canción Ypsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. A ver si te espero, que me dijiste que me querías... la conmigo no? Que me dijiste que te querías... ¿Amigos? ¿Otra? ¿Estás listo? Me quedo pega la lengua. Capaz consigues a mitad de precio las botas de senderismo que... Coño fino...